Una nueva iniciativa del circuito La Dehesa de Alcolea del Pinar ha movilizado tanto al ayuntamiento, a la asociación Micorrisa y al club de rugby Guadalajara para realizar una plantación de olmos autóctonos sin grafiosis. Se pretende con ello realizar una pantalla acústica para evitar el impacto visual y auditivo que pudiera generar este circuito. Eh, de la mano de, bueno, pues eh, bonitos proyectos como son Nico Riza y el Club de Río de Guadalajara eh, estamos, y el Ayuntamiento estamos desarrollando hoy, pues la verdad un día precioso y un, una labor o un aporte medioambiental al proyecto del circuito, pues la verdad que primero muy interesante y que como decía, aporta valor ya no solo en la parte visual o estética sino en la parte medioambiental. Poder tener la primera pantalla eh, de Olmo sin graciosis en este caso y recuperar esta especie que tanto se ha perjudicado y que ha desaparecido a nivel nacional, pues es muy bonito, la verdad. Como representante del Ayuntamiento de Alcolea, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de que alguien se haya implicado tanto en este circuito que se montó hace muchos años y que para nosotros la verdad es que es una forma de atraer a la gente a nuestro pueblo, que lo conozcan y que conozcan, conozcan en esta zona. Hoy nos hemos juntado esta mañana aquí en Alcolea. ...para intentar implantar una, una pantalla vegetal... ...en lo que es el circuito de, de aquí, de Autocross La Dehesa... ...y en este caso lo que hemos... ...hemos trabajado codo a codo con la asociación del circuito... ...para diseñar esta, esta, esta plantación... El, ...la originalidad de la plantación en este caso es que... ...es una pantalla vegetal, antirruido y... ...para limitar un poco la afección visual... ...pero que está hecha con olmo con autóctono... ...resistente a la grafiosis... En el Club de Rugby Guadalajara estamos aquí más de 20, 25 personas haciendo esta labor. La hemos combinado también con, eh, con el trabajo de reforestación que el Club de, eh, del Circuito de la Dehesa está haciendo en, en el propio circuito a través de Micorriza, que es una asociación muy querida aquí en Guadalajara. Bueno, en cuanto, en cuanto a Rugby en cuanto al club, un año difícil hasta hace... Un par de semanas no hemos podido arrancar la, la liga, ya estamos casi en, en marzo. Eh, hemos conseguido que todos los equipos de, de sub-14 en adelante, de desarrollo en adelante, sub-16, sub-18, los equipos senior, masculino y femenino, puedan arrancar la competición.